Tu manifestación ya está ocurriendo aquí. En realidad no está ocurriendo, sino que ya ocurrió. Y no ya ocurrió, ni ya... estoy trabajando un montón, pero es muy importante que la ley de Asunción se use correctamente. Porque el pasado no existe y el futuro tampoco existe. Nosotros reconocemos el pasado como eventos que pasaron hace mucho tiempo, pero es como... A ver, imagínate como que es una línea. El tiempo no es lineal, sino que es presente todo el tiempo, presente todo el tiempo presente infinito la línea esa que nos imaginamos y que nos han dicho en clases de historia que esa es la línea de la historia y el tiempo es como una línea es porque nosotros percibimos de esa manera tipo, entendemos lo que es atrás y adelante, arriba y abajo tipo, profundidad tipo, entendemos en un sentido tridimensional pero en un sentido cuatridimensional es lo que no entendemos como que como puede ser que el futuro no existe el pasado todo ocurre ahora en el presente el cuatro dimensional es la visualización y la imaginación por ejemplo si vos en estos momentos imaginas eh, un evento pasado vas a traer al presente esa esa felicidad o angustia lo que sea que pase en tu pasado lo que vos quieras recordar y lo vas a vivir como un momento presente. Ya, aquí, ahora. Entonces, de, es más, si, si te pones en planos psicológicos, en lo que es el vivir del pasado o estar apegados a una situación de pasado produce lo que es, produce lo que es eh, una depresión. Y estar, tipo, en el futuro produce lo que es ansiedad. O sea, vivir en el pasado produce depresión. Y vivir en el futuro, ansiedad. Imagínate una persona que... Vive en ambos todo el tiempo tener las dos cosas, ansiedad y depresión. Es terrible estar todo el tiempo aferrados a algo del pasado y a que suceda algo en el futuro. E ahí le pasa muchas. Esto, esto es muy común cuando eh, no sabemos gestionar nuestras emociones y no sabemos gestionar. Digamos, como lo que está pasando, lo que va a suceder, todo. Y. Nos deja una pareja. Una pareja nos deja al momento de la mañana a la noche. De la noche a la mañana. O de la media de la noche, como sea. Y. Vos estás todo el tiempo, mes a mes, aferrado de cuando éramos felices Y en el futuro también Cuando vuelva, cuando esa pareja vuelva todo el tiempo así Están todo el tiempo ahí como aferrados al pasado y al, y al futuro Y tienen como muchísima ansiedad Yo lo veo mucho con una, eh, una compañera, una amiga digamos <risa> Que tipo, sufre un montón de estas cosas Y obviamente mi trabajo es brindarle consejos y todo Pero yo no puedo ayudar si ella no hace el cambio Yo no puedo hacer el cambio por vos Tenés que hacer vos Y bueno, esto puede durar mucho tiempo Pero volviendo al tema De que todo ocurre ahora En la ley de Asunción Entonces todo el tiempo estás en un presente O sea, porque vos traes desde el pasado Supuestamente pasado Porque no existen Eventos que no te gustaron Para sentirte mal Y cómo lo sentís en el presente Entonces, acabamos con una reflexión de la ley de Asunción La ley de Asunción No funciona como actuar como si sí. Funciona como aceptar algo y que esto sea la verdad. O sea, aceptar algo y que esto sea la verdad Tú, cuando te enfermas o esas cosas. Lo que pasa con nuestro cuerpo es, bueno, nosotros no estamos fingiendo como si. Tipo, estamos aceptando que estamos enfermos, que nos sentimos mal y toda la cosa. No, no fingimos, no, no ponemos, no es una puesta en escena cuando nos sentimos mal. Tipo, lo aceptamos y así funciona la realidad de asunción. No es tipo actuar como si. Sí. Otra cosa, vos no meditas para que eso suceda, para que esa manifestación suceda. Vos no haces un script para que esa manifestación suceda. No haces eh, afirmaciones para que eso suceda. Es al contrario. Vos haces afirmaciones, haces script, meditas, porque eso ya está sucediendo. O sea, ya, ya sucedió. No sé cómo decir conjugarlo en la palabra Está sucediendo Porque por eso lo haces Porque sabes que está ahí Si esto logró que de alguna manera Empieces a pensar Que está ahora Que está sucediendo ahora Empieza a hacerte este mantra Empieza a recordar que vives solamente aquí y ahora Estás aquí El futuro es una construcción De lo que imaginas Dependiendo de tu pasado, pasado perdón Pero todo está aquí. O sea, si tú no piensas en el pasado como algo malo, como algo caótico. Como que, no sé, yo veo muchas personas apegadas al pasado con el tema de eh, glorias pasadas. Como que yo, cuando tenía 18 años, eh, era maratonista. Y mírame ahora cómo estoy. Y tipo, la ves a la tipa y está una pinturita hermosa con 40, 50 años. Y... Negri. Tipo, estás hermosa. O sea, todos El cuerpo envejece, obvio, pero... Tipo, vivir de glorias pasadas tampoco es sano. Y vivir en el futuro, un futuro que tipo, ¿cuándo voy a pagar, que cuando se depositan, cuándo es mi sueldo, que esto, que lo otro, también es insano. Entonces, empieza a mantenerte ahora, en el presente, con pensamientos que están ahora. Ahora mismo. Tipo, está pasando ahora. Todo está pasando en este mismo momento. Y desde este mismo momento tú puedes empezar a manifestar. ¿Cómo? Usando tus pensamientos. ¿Cómo son los pensamientos? Pensando no como si. Aceptando que eres abundante, aceptando que eres una persona rica, actuando no como si fuera una persona rica, actuando como una persona rica ahora, no como si, como una persona amada ahora, ¿qué haría una persona amada? Siempre haces estas preguntas, ¿qué haría una persona que está sintiéndose amada? ¿Cómo se sentiría? ¿Se sentiría bien o mal? ¿Cómo se sentiría una persona que está sintiéndose rica o es rica o es abundante en todos los sentidos? Bien. O se sentiría depresiva o mal. No, se sentiría bien. Entonces tienes que generar esas, esas emociones. Todo el tiempo volver ahora. Porque generalmente volvemos al... No sé, nos vamos al futuro. Estamos en automático todo el tiempo. El momento es ahora. Así que espero que después de este episodio logres como despertar. Como es ahora. Ahora tengo que pensar como sí. En realidad como si sí, no. Ahora tengo que a asumirlo, aceptarlo es un poco medio difícil de conjugar como los verbos y toda la cosa para hablar de este tema porque no es ni pasado ni futuro y estamos acostumbrados a eso, así que bueno. Así que bueno, espero que esto te lleve al ahora y empieces a pensar como que esto sucede ahora, porque realmente es lo único que sucede a esa hora, un constante presente. Y recuerda que si te gustó este episodio, puedes darle click al botón de seguir, valorar este episodio y obviamente compartirlo con tus amigos. Que tengas buen día.